El desafío, no lograron convertirnos en ellos, me escribió el Cacho El Cadre. Corrían en los últimos años de la dictadura militares de Argentina y Uruguay. Habíamos comido miedo al desayuno, miedo al almuerzo, miedo a la cena, miedo, miedo, pero no habían logrado convertirnos en ellos.